Cuando te sientes herida en el combate espiritual, esto es, cuando cometes alguna falta, no te desanimes, sino vuélvete a Dios con humilde confianza, y dile, acabo de mostrar que soy una criatura débil. Considera después tu vileza, y sin confundirte, enójate con tus pasiones viciosas, y principalmente con la que causó tu caída. Da gracias a Dios, pues no hubieras parado si no te hubiera socorrido, y dile confiando en su misericordia. Perdonadme y fortificadme con vuestra gracia para que no os ofenda. Hecho esto no cuestiones si Dios te ha perdonado, porque sería soberbia, inquietud de espíritu, perdida de tiempo o engaño del demonio. Ponte en sus manos y aunque caigas muchas veces al día, no te desalientes ni pierdas jamás la confianza en Dios, sino practica lo dicho. Concibe gran menosprecio de ti misma y santo horror del pecado, y esfuérzate a vivir en adelante con más cuidado y cautela. Padre Lorenzo Escupo El combate espiritual.